Hoy es 25 de abril Y vamos a estar tomando un tema wow, Tremendo, tremendo tema Porque aquí a Jesús se le hace una pregunta ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pues hoy 25 de abril vamos a estar comentando sobre esto Y vamos al punto En Marcos capítulo 12 Versos 28 al 31 En la nueva versión internacional Me gusta como lo dice por aquí en esta versión y dice en el verso 28 uno de los machos de la ley se acercó y los oyó discutiendo a ver lo bien que Jesús le había contestado le preguntó de todos los mandamientos cuál es el más importante yo creo que usar o han santito no es nada más esto uno de los machos de la ley ¿eh? se acercó y le pregunta cuál es el mandamiento más importante ¿Tú lo sabes? Mmm, qué bueno que tú lo sabes. No, bueno, ahorita vas a, a, a ver el resultado. Vámonos para esto al verso 29. El más importante es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Así contestó Jesús. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Qué interesante, mi amado, mi amada, que... Esa es la respuesta que da el Señor Jesucristo a uno, que era uno de los doctores de la ley. Y dice el verso 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Esa es la manera de que podemos apreciar qué es el gran mandamiento. Es, oye Israel, ¿no? nuestro Señor Dios es el único Señor al cual debemos nosotros amar entonces con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo, con todo, con todo lo que tengamos. Así que imagínate qué gran respuesta le estaba dando el Señor a este hombre, que era uno de los importantes de aquel entonces. Y en el verso 31 nos dice cuál es el segundo mandamiento. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué interesante, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces quiere decir que la Biblia nos está diciendo, en muy poquitas palabras, qué es lo más importante. Lo más importante es amar a Dios con todo, con todo nuestro ser, con todo, con todo entendimiento, con toda comprensión, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así amamos a nuestro prójimo. Mira, la sociedad nos dice lo contrario porque fíjate cómo está el crimen, la violencia, fíjate cómo están los, uh, todos los líderes, to, to, todos los magistrados, todos los uh, eh, grandes hombres de, de, de la política, eh, de los gobernantes, de, en fin. Qué lejos estamos de amar al prójimo, qué lejos estamos de verdad de amar al prójimo como nosotros mismos. Hay un dicho vulgar por ahí que dice... Primero mis dientes que mis parientes, cuanto más los que no son ni parientes. Entonces, eso es nada más para que nos demos cuenta de la gran necesidad de conocer realmente al Dios de la Biblia y empezar a amar a nuestro prójimo. Oremos, Padre, le adoramos, le bendecimos. Gracias por esa palabra, Señor, que a mí mismo, Señor, viene y me impacta. Y espero, Señor, que también impacte a muchos más el enseñarnos a amarle a usted con todo lo que tenemos. Y amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Porque nadie se puede odiar a sí mismo Nadie puede maltratarse a sí mismo Porque nos duele Entonces Señor Que así le podamos amar a usted Con todo, con todo, con todo Pero también que así podamos amar A nuestro prójimo Como si fuésemos nosotros mismos Y así Señor Estamos guardando Sus mandamientos más importantes Padre, gracias por bendecirnos Y gracias por su palabra y gracias por ser nuestro Dios en Cristo Jesús Amén, Amén, Amén Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario si requieres apoyo de oración solamente escríbenos a rafaelidatv.com